Un hombre solo identificado como Rafael denunció la situación en la que vive a causa de las crecidas que hizo el río Yuna en la temporada ciclónica. El río Yuna aquí ha con todo. El río Yuna aquí se ha llevado como, como 10 o 12 casas y, y no hacen nada por, por uno aquí en el río. Ellos vinieron a trabajar aquí y estaban haciendo el muro y esta zona aquí. Donde están las casas, lo han dejado atrás. No se sabe qué van ellos ahí con esto y las casas se están derricando todo. ¿Promedio de cuántas eh, casas? Ahí hay valor de como de 40 casas. ¿Y no se les repone a esa persona, no se les ha repuesto la, las viviendas? No habían dado nada porque si se le habían dado, no habían estado aquí para ya, ya, ya le habían trabado para otra parte. En cámara, Pedro José Tifa, INTN, Robinson Polanco.